Lo de vehículo está descartado hasta ahora, no hay otro vehículo. ¿En qué venía ella? Ella venía en un carra honda negro.